Bueno, eh, hablamos ahora, si, si nos tienes que añadir algo sobre Estados Unidos, hablamos de China. Eh, China, sí. eh, evidentemente, mmm, puede tener interés ¿no? a, a que Europa se debilite, la, el mismo Estados Unidos, eh, en el fondo, eh, involucrado indirectamente en esta guerra, pueda tener sus problemas y tal, pero al mismo tiempo eh, eh, tiene que crecer y el crecimiento de China eh, eh, muy ligado a la exportación y a, un, a la relación con los otros países. ¿no? Y además, eh, en estos años ha hecho una política muy inteligente de expansión, eh, de compra de minas, de puertos, infra, eh, creación de infraestructuras. Eh. Entonces, quiero decir, no, no, no, no se ha expandido eh, de manera... Dicho, eh, como se dice, con prepotencia, sino con, eh, con inversiones, ¿no? con sí. una política de apertura. ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto China puede crecer este año respecto a las previsiones? Eh, según vuestra opinión, ¿China puede ser un actor relevante por eh, el, el cierre de esta, la tregua de esta, de esta guerra? Hombre, China juega un papel muy importante, nos olvidamos de ella muchas veces, pero bueno, también tienen ellos el, el congreso en noviembre, bueno, en otoño de este año, va a ser muy importante. Pero China, bueno, todo el mundo tiene la preocupación de si, si va a conseguir crecer por encima del 4%, son las dudas reales del mercado, pero yo siempre comento, y lo vimos en el 2009, que yo para mí fue la punta de lanza de la recuperación en mercados y de la economía global después de la crisis de, de Lima fue que China tiene las mayores reservas a nivel eh, global entonces China tiene la capacidad de ante cualquier problema hacer reformas eh, estructurales reformas fiscales y, y dotan de, de tiene muchos más recursos que otros estados no, no están endeudados no no, o sea, no están endeudados como podemos estar en, en Europa ...incluso en Estados Unidos y eso les va a hacer un actor importante... ...que en cualquier momento por una decisión política... Eh, ...pueden ayudar a, a mejorar su economía. Entonces se pueden aguantar más, decimos. Entonces, ¿Tiene, mayor, que, que, tiene mucha más capacidad de aguante que otras economías. Exacto, Entonces, también aunque tienen un crecimiento más bajo de lo que se dice... ...ser el crecimiento ideal para ellos... Eh, ...bueno, si no dura todo eso, si no dura mucho pueden aguantar eh, un poco más sí. que nosotros. El problema de China, o sea, China siempre ha sido bueno, una potencia que nos ha ayudado a deflacionar la economía a nivel internacional, o sea, nos han traído productos más baratos que al final han conseguido que bajáramos los precios. ¿no? Y ellos, su problema, yo creo que era más un tema social. Estaban viendo como una sociedad que a medida que iba ganando riqueza, se están produciendo mayores desajustes y su problema es de contención. Es una población muy grande, eh, tiene el gobierno que tienen, es una dictadura, es férrea y, y, y su problema está más basado en intentar contentar a, a su sociedad, a su población, que, que no, no, no están mirando tanto a y luego se han portado muy bien, como has dicho, han entrado en los, en los continentes, África, por ejemplo, es un ejemplo, no en, han entrado de forma imperialista, siempre han llegado respetando las, los gobiernos locales y ha sido una forma que han podido hacerse con los recursos en muchos países que no se le hubiera dado a otro. Que ellos, ellos Se les concede.